A mí me da mucho pesar de los arrendatarios que se puedan llegar a ilusionar con esta forma tan fácil y cómoda de deshacerse de los contratos. Y me da pesar porque ellos están, se convencen. ¿Qué tal amigos de Derecho Inmobiliario? El día de hoy vamos a hablar de cómo un inquilino, un arrendatario, le puede hacer entrega del inmueble a un arrendador que no se lo quiere recibir y más en estos momentos en los que nos encontramos con las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Quédense conmigo hasta el final de este video y veamos a ver cómo es que se puede hacer entrega de los inmuebles. Debo aclarar inicialmente que este video resulta de una llamada telefónica que me realiza una inmobiliaria en días anteriores. Me dijo Leonardo Fíjate que hay otro profesional del derecho que tiene un canal de YouTube y en ese canal este profesional del derecho sugiere a los arrendatarios que tienen dificultades que si quiere entregar el inmueble y el arrendador o la inmobiliaria o el propietario no se lo quieren recibir. Es pues que sencillamente lo que hagan es cojan tres personas que sirvan de testigos, tomen registro fotográfico del inmueble, que se encuentra bien, metan la llave dentro de un sobrecito, empaquenlas, mandenla por correo certificado y listo. Jabón Poncio Pilatos, hasta ahí supuestamente llega las responsabilidades del arrendatario y allá el arrendador, o sea inmobiliario, o sea propietario, mirará si va y recupera la tenencia del inmueble. En vista de esta, de esta posición jurídica, que no, no es mi intención contradecirla, pero sí, por lo menos, mostrar la mía, que es muy distinta, les corresponderá a ustedes determinar cuál de estas opciones pueden tomar. Como primera medida, debemos recordar en qué radica el problema. Y es que un arrendatario que no quiere continuar en el inmueble de un momento a otro y sin ser la finalización natural del contrato de arrendamiento simplemente le quiere devolver el inmueble al arrendador y en virtud de eso sería un incumplimiento del contrato de arrendamiento y por lo tanto conllevaría el pago de una penalidad lo que no quiere el inquilino es pagar penalidad pero sencillamente deshacerse y zafarse del inmueble y deshacerse del contrato esa es la dificultad ahora bien, el abogado plantea que si un inquilino se encuentra en un estado de fuerza mayor caso fortuito y que por la teoría de la imprevisibilidad pues debe acudir ante la inmobiliaria expresar esas condiciones y la inmobiliaria tiene la obligación de negociar con él o, o, o, o aceptarle recibir el inmueble y yo tengo aquí la primera observación y es debemos recordar que la teoría de la imprevisibilidad es algo que no es simplemente porque uno se lo imagine sino que son circunstancias que le permiten a uno acudir a un juez para que un juez declare la posibilidad de revisar el contrato o terminarlo si es del caso. Y en cuanto a la fuerza mayor o el caso fortuito, pues es un argumento que justifica un incumplimiento de este momento pero lo justifica en el futuro. La abogada dice que en estos momentos es imposible acudir a un juez de la república porque no hay jueces. Obviamente no hay jueces, es cierto, pero es que un así hubiesen jueces un proceso para declarar este tipo de, de circunstancia es un proceso que se mora de un año a dos. Mejor dicho, hablar que el inquilino se encuentra en un estado de necesidad que le impide hacer uso y goce del inmueble o que le impide seguir ejecutando el contrato, pues es una asunción que no se la puede abrogar la persona en sí misma. Por eso las normas señalan y complementan la idea diciendo tiene que ser declarado por un juez de la república ya de entrada se cae la justificación de uno estar con la con el derecho de devolver el inmueble y esto atacaría un principio que es que las cosas se deshacen en la misma manera en que se hacen si un contrato de arrendamiento fue firmado un inmueble fue debidamente entregado cómo es posible que simplemente el arrendatario diga no yo ya hasta aquí llegué y yo unilateralmente declaro que yo estoy en imposibilidad de continuar con el inmueble, continuar con mi negocio, cosa que nadie sabe, de pronto que tal que esté forrado en plata y nosotros aquí no sepamos si tiene posibilidades de continuar. Y ya con eso, pues entonces yo ya quiero devolver el inmueble. El contrato se termina solo o por mutuo acuerdo de las partes y en este caso no hay un mutuo acuerdo, porque el arrendador no se lo quiere recibir porque todavía no es la hora de terminar el contrato o por causas legales y las causas legales pueden llegar a ser en el futuro que exista una declaratoria de un juez de la República de que hay una teoría imprevisible fuerza mayor y caso fortuito pero no ahora eso no es algo que se pueda un arrendatario simplemente decir yo estoy en fuerza mayor y me tienen que recibir el inmueble uno no puede obligar a nadie. Pero como esto no se trata de un pulso para saber cuál de los dos abogados convence más a las personas, lo único que yo tengo por decir es que lo que les estoy contando en este video se basa en lo establecido en la norma del Código General del Proceso. En este código colombiano, en el artículo 384, se establece cuál es la manera en que un arrendador propietario inmobiliaria le puede pedir el inmueble al inquilino cuando el inquilino incumple. Y el artículo 385 nos señala que también se aplicará ese artículo 384 en lo pertinente a la demanda del arrendatario para que el arrendador le reciba la cosa arrendada. En este caso, si la sentencia, indica que es a través de un proceso, si la sentencia fuere favorable al demandante, es decir, al inquilino arrendatario, y el demandado, es decir, el arrendador, si ellos no concurren a recibir la cosa el día de la diligencia, el juez la entregará a un secuestro para su custodia hasta, que, hasta, hasta la entrega a aquel a cuyo cargo correrán los gastos del secuestro. Entonces, pues, al existir una norma que establece cómo es que un inquilino le tiene que entregar el inmueble a un arrendador, a través de un proceso, entonces no puedes inventarte la posibilidad de dejar tirado el inmueble por más que creas que estás en la mala, en la inmunda y que por más que le hayas mandado carta al arrendador, es que las vías de hecho no aplican A mí me da mucho pesar de los arrendatarios que se puedan llegar a ilusionar con esta forma tan fácil y cómoda de deshacerse de los contratos y me da pesar porque ellos están, se convencen y es que la responsabilidad que tenemos aquí las personas que emitimos conceptos a través de, de este video es sustentarnos en normas. Entonces los arrendatarios que se pronto se guíen por esto lo que va a pasar es que el canon de arrendamiento va a seguir corriendo ellos van a incumplir el arrendador no el arrendador simplemente va a decir usted lo dejó tirado pero para mí el, canon sigue, el, el, el contrato sigue corriendo y después viene la demanda del arrendador propietario inmobiliario hacia el inquilino arrendatario y le cobran todos los meses que dejó de pagar y el inquilino sano y es que un abandono de un inmueble es peligroso porque no solamente se siguen generando cánones de arrendamiento a, a, a órdenes del arrendatario perdón a, a, a cargo del arrendatario aparte de eso cuando un inmueble está desocupado el arrendatario responde por la custodia del inmueble y esto le puede generar perjuicios mayores al inquilino como yo sé que este canal lo ven en muchos otros países, les invito a las personas a que consulten un abogado y les pregunten, oiga, en qué parte de los códigos de procedimientos civiles eh, están contenidas las normas de restitución de inmuebles. Probablemente en esa misma norma establezca la forma en cómo el arrendatario le tiene que devolver el inmueble al arrendador. Eso es como un proceso de restitución a la inversa. Y aplica tanto para locales comerciales como para viviendas urbanas. Por eso yo siempre les he insistido a los arrendatarios arrendatarios no tomen vías de hecho y no entreguen los inmuebles, no los abandonen y manden las llaves por correo certificado, ¿no? Pues las llaves allá reposarán y, y seguirán corriendo el canon de arrendamiento. Es cierto que existe en Colombia salió una norma que es el decreto 797 del 2020 que habla que algunos contratos de arrendamiento por su destinación se podrá terminar con el pago solamente de un canon de arrendamiento. Sin embargo, en este decreto me he fijado que realmente no existe un procedimiento si el arrendador se sigue negando a recibir el inmueble. Por lo tanto, nos llevaría también a pensar que si un arrendador, si un propietario no quiere recibirlo, pues le toca al inquilino que agotar el mismo procedimiento para que el, el propietario le reciba. De este modo, pues, la idea mía no es otra cosa sino presentarles a ustedes una posición sustentada en la norma. Las normas están allí, hay que cumplirlas. Los invito a que seamos respetuosos de la ley, que antes de emitir de pronto también conceptos jurídicos eh, que son válidos, porque emitir conceptos uno puede hacerlo y lo más probable es que existan sustentos diferentes de posiciones jurídicas, pero en cuanto a la entrega del arrendatario al arrendador cuando el arrendador no lo quiere recibir aquí no hay matices aquí hay una norma clara bueno amigos y hasta aquí el video del día de hoy los invito a que se suscriban a este canal y activen la campana de notificaciones y no olviden que los días miércoles a las 7 de la noche tenemos un espacio en directo en donde de forma gratuita las personas pueden hacer consultas presentar sus opiniones, es un, es un espacio muy ameno que no queda grabado y por lo tanto pues hay que participar en vivo. Ayúdenme regalándome un like, compartiendo este video, eso es todo, un placer haberlos saludado y que estén muy bien, chao.